Bueno, de lo primero que vamos a empezar a hablar hoy es de los displays de LCD de texto. ¿sí? Eh, en realidad hay displays de LCD de tipo texto y también los hay de tipo gráfico. Básicamente un display de LCD de tipo gráfico es el del televisor. ¿sí? Un display de LCD, eh, además RGB, es decir, rojo, verde, eh sí, red, green, blue, bien digo, rojo, verde, azul, es un display LCD de gráficos, color. Un display de texto es un display en el que yo solamente puedo imprimir algunos caracteres, de hecho puedo escribir letras, números, los caracteres ASCII, fundamentalmente, y permiten algunas otras cositas más que lo vamos a ver en algunos minutos durante la clase de hoy. Pero lo que es importante es que este display del que vamos a hablar y del que tenemos un modelo en Tinkercad que podemos usar y del que tenemos en el laboratorio, que si, si tenemos la posibilidad de volver, cosa que creo cada vez más difícil, antes del final de la cursada, los vamos a poder probar, son de este tipo. ¿Sí? Son dispositivos que esperan una cadena de valores ASCII y los representan en su pantalla. Básicamente hacen eso, es decir, están esperando que yo les ponga un código ASCII en determinadas condiciones y me lo imprimen. ¿sí? Eso gracias a Arduino. En realidad para poder utilizarlo, digamos, con un lenguaje de programación de un poco más bajo nivel, es decir, utilizándolos con un micro directamente, que no tenga este lenguaje de tan alto nivel con el de Arduino, hay que hacer algunas cosas más, pero... Básicamente para nosotros se va a tratar de eso, ¿sí? Yo escribo un carácter ASCII y ese carácter ASCII me lo muestra en la pantalla. De eso se trata. Eh, en general, usar una matriz, Este en particular también, que es de 8 puntos de 8 filas por 5 columnas, ¿sí? Para dibujar caracteres que representan. Y la particularidad que tienen es que existen distintos mapas de caracteres para displays de apariencia muy similares. Es decir, hay un montón de displays que son muy parecidos entre sí, eh, te diría iguales entre sí, pero depende del driver de LCD que tengan instalado o con el que lo hayan armado, tienen distintos mapas de caracteres. Si ustedes recuerdan de cuando vimos los códigos de, los métodos de codificación, este, el código ASCII básico eh, eran los primeros 128 caracteres eh, en los que se había pensado y se había planeado el código ASCII, en tanto que los 128 caracteres del ASCII extendido, eh, que es el actual, o el que usamos nosotros, en general, o en realidad, hay varios mapas distintos dependiendo de, entre otras cosas, por ejemplo, del lugar del mundo en el que te encontrás, ¿sí? hay, distintos, hay distintos códigos, hay distintos mapas de caracteres que se pueden usar, porque también 256 caracteres es poco, para representar todos los caracteres posibles, entonces, este, lo que hay son distintos mapas de caracteres. Y estos displays de LCD tienen esa particularidad. El problema es que cuando vas a comprar un display, fundamentalmente de, para este tipo de tecnologías, para este tipo de cosas a nivel jovista, digamos, donde no te, no tenés demasiada información de quien te vende, porque muchas veces ni siquiera lo conoce, ¿sí? la única manera de darte cuenta, eh, o una de las maneras más fáciles de darte cuenta, es probarlo y ver en cada uno de los casos qué eh, imprime. Hay varias tablas de caracteres, ¿sí? varias varios modelos, yo acá les represento algunas, como para más o menos, este, se ve algunas, ¿sí? y si ustedes se fijan, van a ver que las primeras columnas, en esta desde, eh, desde esta columna, ¿sí? desde la segunda columna hasta la de la P, digamos, la, las primeras seis columnas son las mismas en todos, ven que se repiten en todos, estos son los primeros 128 caracteres, los primeros 128 caracteres son prácticamente los mismos en todos, salvo la última parte, a veces suelen variar después de la Z, ¿sí? ¿está bien? No siempre, pero a veces varían, inclusive después de la Z, pero después, del 128 en adelante hasta el 255, son completamente distintos. ¿sí? Completamente distintos. Dependiendo del fabricante, ¿qué cambia entre este, este y este mapa de caracteres? El integradito que administra el display de LCD, el que maneja el display propiamente dicho. ¿sí? Es algo que para nosotros, como usuario o como programadores, es transparente. Nosotros ni nos damos cuenta de, de, la, de la existencia de ese integradito. Lo que sí puede pasar es que yo, por ejemplo, un día compro un display con un driver, entonces cuando imprima este carácter, voy a ver una letra griega beta, cuando, cuando lo cuando compre este display voy a ver una letra griega alfa y cuando compre este display voy a ver una letra, una letra griega nada. Voy a ver esa flecha para abajo y no tengo manera de cambiarlo, sí. Es decir, me tengo que bancar el mapa de caracteres que me tocó o si el trabajo es más profesional ya comprar una marca en particular, un modelo en particular, conociendo fabricante, conociendo un montón de cuestiones más, digamos una marca particular, un modelo particular con un driver en particular para que yo me pueda asegurar que cuando produzca distintos lotes de producción, no me va a pasar esto de que tenga que cambiar el código, ¿sí? Si es siempre el mismo producto que estoy fabricando. Mientras sea que voy a fabricar alguna unidad o algo que no es demasiado de en elevadas cantidades, en elevadas producciones, esto no es grave porque este, cambiar de un mapa de caracteres a otro es bastante simple. E inclusive, muchos de estos displays, de hecho, es el que, de hecho este que tenemos nosotros lo permite, permite ocho caracteres, hay ocho caracteres que permite crearlos, es decir, eh, en realidad son ocho espacios, <coughs> los primeros valores del 0 al 7, donde yo puedo crear caracteres inexistentes, Arduino tiene un par de funciones para hacer eso, este, entonces puedo crearme caracteres que no existen, y con eso hacer algunos dibujitos y demás. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entiende la idea? Bueno. ¿Hasta acá hay alguna pregunta? Bueno, algo que no dije es que el nuestro, el que, mejor dicho el nuestro no, el que tiene Tinkercad es este, el primero de los mapas de caracteres. ¿Cómo me di cuenta? Y bueno, porque lo traté de hacer imprimir este valor. Entonces yo esperaba o que me imprima una beta, o que me imprima un alfa, o que me imprima una flechita para abajo. Imprimió una beta, probé otro valor, imprimió lo que correspondía, ya sé que este es el mapa de caracteres del que tiene Tinkercad. Esa es la idea. Bien. Seguimos. Bueno, hay un montón de medidas de estos displays. Hay medidas estándar, hay medida, hay muchas medidas estándar, y además de medidas de medidas físicas, quiero decir, es decir, que el, el tamaño de cada uno de los caracteres que puede imprimir es distinto. ¿sí? Además, hay de distintas medidas en cuanto a la cantidad de columnas y de filas que los caracteres traen. Los más estándar, los más comunes, son de 16 columnas por dos filas, es decir, dos filitas, 16 caracteres cada fila, o de 20 columnas por cuatro filas. Esos son valores bastante comunes. Hay otros, por supuesto, pero esos son bastante comunes, y cualquiera de las dos medidas se puede administrar con eh, la biblioteca de Arduino que está hecha para los displays de cristal líquido. Eh, así que el uso, para nosotros van a ver que es muy fácil, sin saber prácticamente nada de la electrónica de cómo funcionan esos displays eso es lo, lo genial que tiene Arduino en general no yo me preocupo por por la programación si quieren eh, o, o por la utilización de los de las distintas setups de las distintas partes o las distintas piezas pero no de la construcción electrónica de la cosa para eso se encargará la gente que se dedica a la electrónica nosotros no lo vamos a usar dentro por lo menos del ámbito este, de, de la materia si alguno en algún momento está muy interesado nos sentaremos en algún momento y lo charlaremos café, cerveza mediante. Seguimos. ¿Cómo se lo utiliza en Arduino entonces? Bueno, no aclaré, eh, no lo aclaré acá, pero el shield que tenemos nosotros, este, tanto en el laboratorio como el que figura en Tinkercad, es este, es el de 16 columnas por dos filas. Esto quiere decir que hay una fila superior, este está dibujado al revés, pero me gustó la forma de la foto, digamos. este es el lado de arriba, ¿sí? dato anecdótico que no le cambia la vida a nadie, tiene una fila superior de 16 caracteres y una fila inferior de 16 caracteres también. Y básicamente lo que yo hago es cambiarle el valor a cada uno de esos caracteres. ¿sí? Cuando les voy, le voy programando. Hay un montón de otras funciones que se pueden hacer porque en realidad lo que nosotros como programadores hacemos es programarle una RAM que tiene, este, este display tiene una RAM de, en este caso, 32 bytes, porque son 32 caracteres, y en esa, en esa RAM yo voy a programar qué quiero que imprima ese carácter. Y lo que tiene en particular es que es accesible uno por uno. Entonces, si yo imprimo algo, eso ya después me olvido, no lo tengo que refrescar. Vieron que en el display de siete segmentos que ustedes programaron hasta ahora, tenían que preocuparse todas las veces que pasaban por loop de volver a prender el LED, porque si no se apaga y se ve mal. Bueno, acá no. Una vez que muestro algo, no se... Sé, el que se encarga es el driver, yo no lo prendo más, no me preocupo más por mostrar nuevamente esa información. ¿sí? No, no tengo la necesidad de hacer eso porque de eso se encarga el propio driver del display. Y eso tiene la particularidad, como lo vamos a probar en un rato, que yo este, cuando escribo no piso la información anterior si mi nueva información no ocupó esos lugares de memoria. Lo que quiero decir es, supongamos que yo imprimo una... Línea de 16 caracteres, ¿no? Completo la primera línea de 16 caracteres. Si luego imprimo los tres primeros, lo que va a hacer el display es pisarme los tres primeros con la nueva información, pero los 13 restantes me deja la vieja. Entonces, tengo que tener cuidado con eso, porque si no voy, eh, voy a ver cosas que no quiero. O Está sea, claro, porque no, no se borra todo cada vez que imprimo algo nuevo. Entonces, o yo lo borro, que genera un parpadeo, o soy lo suficientemente astuto como programador para que eso no suceda. Todo esto que estoy diciendo lo vamos a comprobar después en un rato. Bien, ¿cómo los utilizo en Arduino? Primero, existe una biblioteca específica para el LCD, eso está buenísimo porque lo que, es lo que decía antes: no me tengo que preocupar por el funcionamiento electrónico. Alguien ya se de lo que se preocupó es de generar las, eh, las funciones. En realidad, en este lenguaje son métodos, porque es un lenguaje orientado a objetos. Este, de, de generar todos los métodos que manejan la electrónica del display. Y yo me encargo de usarlos como un usuario. Entonces lo que les dejé acá es, ¿cuál es la biblioteca a incluir? ¿Sí? Esta es la biblioteca a incluir, está en Tinkercad, por lo tanto la vamos a poder incluir. Y eh, les dejé un link también acá, para que después cuando tengan subida la, eh, la presentación lo puedan ver. Y además está también en, el, en la serie de links que están en el campus, ahí en el, en el Classroom, también les dejé las hojas de datos de los displays de cristal líquido y del de mapa de caracteres en el, en el Classroom, ¿sí? Este, y ahí está, bueno, entonces una, un link a la, al manual de referencia de, no sé si me lo va a abrir acá o me lo va a abrir en el navegador que yo tengo en el otro monitor, obviamente, a ver, un segundo, ya me voy a abrir el link, espero. Ahí está, ¿sí? Esta es la biblioteca de Liquid Crystal, y acá están todas las funciones que tiene, ¿sí? Después, a ver, a ver, las más usadas las voy a explicar yo hoy, las no tan usadas se las dejo como, digamos, para los que estén interesados y lo quieran comprobar. Eh, lo particular de, de algunas de estas funciones es que dependiendo del driver que utiliza el display de cristal líquido, no las permite utilizar, por ejemplo estas de scrolling y demás, hay algunos displays que no se bancan el scrolling, entonces este, vos las usas en tu código y después el programa el display no las usa. Pero las más comunes las usan todas, así que las vamos a ir este, la vamos a ir viendo a poquito, no desesperemos que ya la vamos a probar. Les dejo el link solo como para que lo tengan, siempre es bueno ir a las fuentes cuando uno tiene eh, cosas para aprender a usar, y bueno, acá está el, este, el display. Ven que acá dice que eh, esta biblioteca está pensada o, o está creada para los displays de LCD basados en este driver de Hitachi o compatible. Esto pasa mucho. Hitachi inventó esto y después vinieron, vino algún chino con muchas ganas de copiar cosas y creó un chipset compatible. Lo que pasa es que no es 100% compatible y entonces el display vale unos cuantos mangos menos que si compras el original Hitachi, pero también puede ser que tengas algunas funciones menos. Es un poco, o que tengas un distinto mapa de caracteres y demás. Es un poco de lo que les, les contaba hace un rato de estos displays. Bien. ¿Cómo se usa esta biblioteca? Primero, como cualquier otra biblioteca de C ¿qué hay que hacer? Incluirla. ¿Cómo se la incluye? Con una directiva del preprocesador que se llama Include bien? Vale lo mismo que para el caso de este de C, si la pongo entre signos de mayor y menor, significa una cosa respecto del PAS. ¿Lo recuerdan eso? ¿Saben qué diferencia hay entre hacer esto con el mayor y el menor y hacerlo entre comillas? Bien, bueno, más o menos por ahí viene. En realidad tiene que ver con el PAS a donde la tiene que ir a buscar y demás. Pero bueno... Este, nada, valen las mismas reglas, ¿sí? que, que el lenguaje C, quiero decir. Bien. Luego hay que crear un objeto LCD de tipo Liquid Crystal. ¿Qué es, un ¿Qué es un objeto? Es como si fuese una estructura, pero además de tener datos adentro, tiene funciones. ¿Me explico? Es decir, yo creo un objeto justamente que es una entidad, es un ente que adentro tiene datos, que conforman un dato de tipo mayor, digamos, igual que las estructuras, pero además tiene funciones. Por lo tanto, yo puedo llamar a variables, que se llaman propiedades, en el caso de los objetos, puedo llamar a variables dentro de esa estructura, que en realidad es un objeto, no es una estructura, y puedo llamar a funciones de eso de, dentro de esa estructura, que en realidad se llama métodos. Vieron que, por ejemplo, cuando usamos el este el serial.print en realidad no es exactamente C++, porque el porque esto no es C++, pero tiene que ver con eso, digamos, el lenguaje de programación de Arduino en realidad está más basado en C++ que en C, que me acaba de hacer una pregunta por el chat de si es C++, ¿sí? No es C++, pero es una, digamos, tiene una, una orientación para ese lado. Sí. Pero por ahí vendría la cosa Vieron que este, nosotros usamos, por ejemplo, para imprimir en el, en el puerto serie o en el, o en el debugger que tiene, en el monitor serie que tiene, este, que tiene Arduino. A ver, vamos a abrir mi código este que estábamos viendo antes. Este. Para usar el puerto serie, a ver si lo estoy usando en este código, usaba serial.print. Acá está. O serial.println. Bueno, este serial es el objeto, sería la estructura de ese. Básicamente, punto, porque es un elemento adentro de la estructura, sí y println con el argumento temperatura es la función dentro del objeto, que sería, ¿se entiende? Sería la, el método dentro del objeto, en realidad. sí La única particularidad es que la del puerto serie, yo cuando, ¿dónde la creo? Lo creo en el serial.begin. Cuando yo hago serie al punto begin, lo que estoy haciendo es crear al objeto serie. Yo le podría poner... ¿Estamos de acuerdo? Bien, vamos de nuevo. Cuando nosotros usábamos el puerto serie, sí, acá, lo que estábamos haciendo era usar una función dentro del objeto puerto serie. Por eso el punto, vieron que cuando ustedes quieren llamar a un elemento de una estructura, lo usan del tipo struct.dato, o la otra forma es, no sé si ya la han visto o no, la de struct, fecha y el dato, dependiendo de dónde lo van a buscar, el puntero, todas esas cuestiones de C que no me voy a meter ahora porque no es la idea. Pero estas son las dos, las dos maneras de llamar a un elemento dentro de una estructura. Bueno. Esta, olvidémosla para el caso de los métodos, porque no corresponde. Pero esta, ¿la ubicas, Bueno, fíjate que esta tiene exactamente la misma forma. Esta es lo que sería la estructura, que para mí en realidad es un objeto. Y esto, en lugar de ser un dato, es una función. Fíjate que todo esto es una función. Bueno, que el Serial.begin es también una función dentro del mismo objeto Serial. Hay una función que es println, que ¿Qué hace? Imprimir en el puerto serie. Y hay una función que es la begin, que hace? La pone a 9600 bits por segundo. ¿Está bien? Ok. Bueno. Una vez que incluimos la biblioteca, vamos a crear al objeto LCD. Esto es porque se pueden utilizar más de un LCD con el mismo Arduino. ¿sí? Entonces yo puedo crear más de uno con una línea del tip de, este, de, de la siguiente forma. Esto yo ya lo había mostrado la semana pasada a alguien que estaba, este, alguien que estaba interesado en, en, en utilizar el display del LCD. Hoy lo vamos a ver con un poco más de detalle. Esta es la forma, ¿sí? De la forma de la línea que tengo que escribir. ¿Sí? Liquid Crystal, nombre o name, ahí es el nombre de mi display, el nombre que yo le voy a poner a mi display LCD. Y después hay seis este, argumentos que le tengo que pasar, como ven ahí, que son RS, Enable, y los cuatro datos que ahora en un ratito les voy a contar qué es, pero básicamente, estos seis parámetros que le tengo que pasar son los terminales del Arduino, los pines del Arduino, a donde yo tengo conectados el pin RS del display, el pin enable del display, el pin D4, el pin D5, el pin D6 y el pin D7 del display que estoy utilizando. O sea, acá lo que estoy haciendo, si quieren, es crear un objeto LCD con el nombre name conectado en estos pines. Si yo conecto más de un display, voy a tener más de una línea de estas y cada una de estas va a decir los seis eh, terminales donde está conectado el LCD y un nombre distinto para cada uno de ellos, para que después cuando yo la llame, yo sepa a, cuál lo estoy llamando, a dónde lo tengo que usar, o a cuál estoy llamando. ¿sí? Uno se llamará display1, el otro se llamará display2, entonces cuando llame al display1, voy a imprimir en el display1, cuando llame al display2, voy a imprimir en display2, por ejemplo. Después si quieren lo podemos probar. Bien, ¿qué es todo esto? Bueno, todo esto es, primero... El tipo de objeto. Digámoslo en principio que es como una, es una palabra reservada. Yo tengo que usar siempre Liquid Crystal. ¿Qué es Liquid Crystal? Es el, el tipo de, de, de... así como si fuera la estructura, el tipo de dato-estructura. Bueno, acá es el tipo del objeto. ¿sí? Es un objeto de tipo Liquid Crystal. ¿Sí? El segundo es el nombre que yo le quiero dar. Cada vez que yo, así como en el caso del puerto serie cada vez que, eh, perdón, no era esto lo que quería mostrar, así como en el caso del puerto serie, cada vez que yo quería llamar al puerto serie, tenía que poner serial punto y la función, dependiendo del nombre que yo le dé a mi display, cuando luego la llame para trabajar con él, o para imprimir, voy a tener que usar ese nombre. Lo que digo es, si yo, por ejemplo, cuando generé el objeto, hice, eh, hice lo siguiente, liquid crystal, liquid crystal, y a nombre le pongo, no sé, mi LCD, lo creé así, como nombre mi LCD, y los pines los tengo conectado, no sé, voy a poner cualquiera, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. ¿Eso qué quiere decir? Acá acabo de crear un objeto de tipo LCD, que lo voy a llamar Mi LCD, y que el pin RS de ese display lo tengo conectado al pin 3 del Arduino. El pin Enable del LCD lo tengo conectado al pin 4 del Arduino. El pin de 4 al 5, el de 5 al 6, el de 6 al 7 y el de 7 al 8. ¿Se entiende qué es lo que acabo de declarar acá? Es la creación del objeto Mi LCD y cuando quiera imprimir algo, ¿cómo lo voy a llamar? Y lo voy a llamar con el nombre que le di cuando lo creé. Mi lcd.print, y lo que quiere imprimir acá, no sé, hola. Yo hago esto, y el lcd va a imprimir un hola, en algún lado. Siempre y cuando previamente lo haya creado. Si tengo conectados dos lcds en mi Arduino, porque sí, porque se me ocurrió, y este lo tengo conectado en, la, en, no sé, en los pines 9, 10, 11, 12, 13 y a 0, y lo llamo mi LCD 2, cuando yo quiera imprimir en el LCD 2 en lugar de en el LCD 1, le voy a poner LCD 2, y acá le voy a poner mundo. Entonces voy a entonces, ¿qué va a hacer esto? Con estos dos acabo de crear mis dos objetos LCD que van a estar conectados en este orden, en estos pines. Y con estas líneas voy a, a pedirle que imprima en uno de los displays la palabra hola, en otro de los displays la palabra mundo. Todas las funciones que yo voy a empezar a contar a partir de ahora, por ejemplo, si quiero borrar el LCD sería mi LCD.clear. Eso borra el LCD. ¿Qué le se debe a borrar esto? ¿Va a borrar este? ¿Se entiende la idea o la forma de trabajo de esto? Maravilloso. Bueno, en este que tenemos nosotros en el Arduino, son dos líneas de 16 caracteres. Hay de más líneas y más caracteres. Lo más estándar es dos líneas, 16 caracteres, cuatro líneas, 20 caracteres. Los que están en Tinkercad y los que tenemos en el laboratorio son de 16 por 2. Después otra cosa que no dije es que hay de diferentes colores, o sea, esto es, es tan simple como decir LCD display y eh, hacemos una búsqueda y luego nos vamos a imágenes. ¿sí? Estos son los, esto es verde, ver, o sea negro sobre verde, esto es lo, el estándar de 16x2, ¿sí? son los más comunes, hay azul con blanco, hay rojo también. ¿sí? Este es el que les decía de 20 líneas por, por 4. ¿sí? Son, son los más estándar. 16 por 2 y 20 por 4 son las más estándar. Y esto en realidad es un display de gráficos, no es un display de texto, que está mostrando texto. Este que estoy mostrando ahora con la manito, de con el puntero del mouse. Vean que lo más estándar es, este, ya les digo, si, si te pones a buscar imágenes, te vas a encontrar con que lo más estándar son el de 20 por 4, y el de 20 por, este es de 40 por 4, ¿sí? Este es más grande todavía, ¿sí? 40 por 4, esto es una marca, una de las marcas, es una marca taiwanesa, Winstar, es una marca ta taiwanesa de las más famosas a nivel mundial, y todos sus displays empiezan con WH de Winstar y eh, este, 4004, el código es la cantidad de columnas y la cantidad de filas, o sea, el de 16 por 2 sería 1602, ¿está bien? Bien, bueno, nada, dato así otra vez, no sé qué tan interesante, pero dato al fin. Me hace acordar cuando viajaba en colectivo esas pantallitas. Tal cual, de hecho, son las que tienen las máquinas de sube. Las máquinas de sube tienen esto, ni, ni más ni menos. En realidad las más antiguas, las más modernas, ya les están metiendo eh, display, de, display de gráficos, ¿sí? Pero son las que trae las máquinas de sube, ni más ni menos. ¿Se puede conectar DLCS a los mismos pines de salida del orden y controlar de manera independiente de alguna entrada como hicimos con los 17 segmentos? No, no se puede. En realidad se puede, pero con electrónica adicional. Si se puede conectar dos LCD los mismos pines de salida, en realidad se puede, pero con eh, con una electrónica adicional que le maneje algunos pines por afuera. Digamos, hay que meterle electrónica, eh, algo adicional. Bueno, nada, este acá un poco de acá es donde se empieza a poner un poco divertida, si estuviésemos en el laboratorio se pondría cada vez más divertida la cosa. Los que pasaban publicidad de los, los tipos Infotrans o ese tipo de cosas. Este, bueno, bueno, en realidad eso es un cartel pasamensajes, lo puedes crear tranquilamente con LEDs, ¿no? es, es ese tipo de carteles se parece mucho más a lo que hicimos hasta ahora con el display de siete segmentos que eh, el que te indica la próxima parada en los trenes y subtes. Bueno, eso es un cartel pasamensajes, es un, un cartel de este. Eh, algo así. En realidad algo así. ¿Sí? Este tipo de carteles. Pero esto en realidad es, si ustedes miran, acá hay siete LEDs, en general se hacen con siete LEDs de alto. Y lo que se hace es lo mismo que hicieron ustedes con los displays de siete segmentos, se, de, se decide cuál de los LEDs se prende de estos siete, o si es más de uno más de uno, y después se va prendiendo una columna a la vez. Tan rápido que parece que estuvieran prendidos siempre todos. Pero el mecanismo es exactamente, lo, exactamente el mismo. Lo que pasa es que esto en Tinker, es, no te digo que es imposible, pero casi... Porque la verdad es que no le da tanta velocidad, pero no al Arduino, a TinkerCard no le da la velocidad para hacerlo. Entonces no lo llegás a ver. Pero básicamente la idea es la misma, ¿eh? Prendes alguno de estos siete o más de uno si querés, y después vas eligiendo qué columna vas prendiendo, como lo hicimos en, en TinkerCard para elegir qué display prendía. Pero es la misma tecnología, no, no tiene nada, nada, nada nuevo. Bien, bueno, sigo. ¿O hay más preguntas? Bien, sigo entonces. Eh, por acá. Sigo por acá. Bueno, y por último, lo que les decía antes, ¿cuáles son los pines a los que está conectado el LCD? Un ejemplo es Liquid Crystal, el mismo ejemplo que yo les acabo de mostrar, ¿no? My LCD y conectado a esos pines, a esos... Este, a esos pines del Arduino. ¿Qué quiere decir los pines del Arduino? Bueno, esto es un dibujo sacado de Tinkercad, ni más ni menos. Fíjense que este, hay un montón de pines conectados acá arriba. ¿sí? En el ejemplo que yo les doy, después van a ver cuáles hay que conectarlos y cuáles no. GND, ya todo el mundo sabe qué es. Esto hay que conectarlo a 0V. VCC todo mundo sabe qué es, esto hay que conectarlo a 5V, ¿sí? veo, luego vamos a ver cómo se conecta, esto en realidad se conecta a GND, RS es uno de estos pines, recuerdan que RS era uno de los pines a los que habíamos, a los que hacía mención este, la declaración del objeto, la creación del objeto, Read write no se usa en este tipo de displays, eh, en, por lo menos en la biblioteca de Arduino, o en la que vamos a usar nosotros, es enable, es el otro pin, es este 9, luego vienen de DB0, DB1, DB2 y DB3, tampoco se usan porque estos display permiten eh, permite o que vos el dato se lo pases en 8 bits o que se lo pases en 4 bits. A mí me gusta más usar siempre la de 4 bits porque ocupa menos pines en el Arduino, digamos, o elijo ocupar estos 8 con 8 datos o elijo ocupar cuatro solos. Entonces yo estos cuatro no los uso y uso estos cuatro. Cuando estoy operando, cuando lo estoy manejando desde electrónica de microprocesadores o de microcontroladores, si yo no tuviera toda esta biblioteca de Liquid Crystal, el manejo es más fácil usando los ocho, los ocho bits que usando cuatro, por eso el display tiene la opción. Ahora, como yo ya tengo una biblioteca que hace todo ese despelote por mí y no me tengo que preocupar, bueno, directamente uso cuatro y me ahorro ese problema. Luego viene el LED más y LED menos, acá no está indicado cuál es cuál, uno de estos es el cátodo y otro es el ánodo y es el backlight. En realidad, los displays de cristal líquido prenden porque atrás tienen un LED que hace el backlight, lo mismo que los televisores, exactamente igual. Así que, eh, si yo quiero que mi display prenda, en realidad lo que tengo que hacer es prender este LED, y este LED se enciende como un LED, como cualquier otro de los que prendimos, ¿sí? es decir, hay que mandarle, mandarle no, hay que conectar eh, una malla con una resistencia en serie al LED este que está acá, y ese LED conectado a tierra. ¿sí? Muchas veces los displays de LCD, en lugar de tener una resistencia fija, tienen un potenciómetro, y yo con ese potenciómetro le regulo la corriente al LED, y del mismo modo le reguló el brillo al backlight del LCD. ¿sí? Eso también se puede hacer en electrónica, con resistencias electrónicas y piripipi. O lo podría hacer con un PWM, si yo acá le pongo un PWM a este display, el PWM es la salida analógica que vimos la semana pasada, podría controlar el nivel de brillo del LCD con un PWM en el, este, el pin LED. ¿sí? Y con eso, con dos teclitas, por ejemplo, podría controlar el brillo, de mi display ¿se acuerdan que la semana pasada este, con el PWM controlábamos cuánto brillaba una lámpara? bueno, con algo parecido a eso podría controlar cuánto brilla un display y con dos teclitas elegir el brillo de ese display bien, continúo ¿estamos de acuerdo hasta acá? muy bien ¿Cuáles son las funciones más comúnmente usadas entonces en los displays de LCD? Primero, esa. Name es, por supuesto, el nombre del display que yo acabo de crear, ¿no? O, o el que hayan creado. Si hay más de uno, hay que hacer una de estas por cada uno. Primero la begin. ¿Qué hace begin? Begin es comenzar o empezar, mejor dicho, comenzar. Y columna fila. Acá eh, creo que vos me habías preguntado por qué había puesto primero columnas y después filas bueno, era para estar en concordancia con esta línea, sí. Eh, y acá lo que tengo que hacer es decirle a la biblioteca de Liquid Crystal con cuántos caracteres va a trabajar el display que estoy usando para que lo sepa, porque después yo voy a poder iniciar a imprimir en donde yo quiero, o yo voy a poder elegir escribir en el carácter, en la ubicación que quiero, entonces el objeto tiene que estar inicializado con un tamaño que le corresponde, eh, que tenga que ver con el display que yo puse. Si mi display es de 40 por 4, pondré 40,4, y así para todas las medidas de display de texto que esta biblioteca se banque. ¿Sí? Bien. ¿Se entiende? Simple, pero no tiene ningún. Pero bueno, hay que ponerla. Esta, por supuesto, se la llama una sola vez. Por lo tanto, esta función es candidata a estar en la, en setup. ¿sí? El name. Punto, el begin es cantidad igual que el begin del del display. De, perdón, del puerto serie. Es candidata a estar en setup. Porque se lo inicializa una sola vez. Set Cursor o Set Cursor. ¿sí? Eh, recuerden siempre que es case sensitive y que usa camel case, así que esta C es mayúscula. Bueno, si no, cuando quieran compilar les va a decir que está mal, pero no importa. No, no, no es ahora importante. Y eso que hace, bueno, lo que, lo que el nombre dice, ¿no? Posiciona el cursor en la ubicación indicada por columna y fila. ¿Estamos de acuerdo? Una cuestión importante a esto es que eh, si yo obtengo un display de 16 por 2, yo tendría que poner, eh, volvemos al código, acá. Yo acabo de crear el objeto, lo borré me parece, bueno, lo acabo de crear, pero si yo creo en mi objeto LCD, por ejemplo, myLCD 16,2, acabo de crear... Perdón, no puse el begin. ¿Punto begin? Sí, de 16 por 2. Pero, si yo quiero setear el cursor en la esquina superior izquierda, la esquina superior izquierda es la 0, 0. O sea, como corresponde a cualquier índice de un array, yo tengo que empezar por el 0. Por lo tanto, tengo dos filas que son las filas 0 y 1, esas van acá. Y tengo 16 columnas que van de la 0 a la 15, es el primer parámetro. ¿Está claro? Bien. Luego vienen name.write y name.print, que son muy parecidas. ¿sí? Con la única particularidad que el print, le podés poner un segundo parámetro opcional. ¿Está claro? Fíjense que acá base dice que es opcional. ¿sí? Base dice que es opcional que indica si los datos están, están, digamos, en qué base están escritos los datos numéricos. Si yo escribo un número, o sea, a ver, si yo vengo y escribo, no sé, lcd.print, no, lcd.write, no sé, un 4, esto me va a imprimir un 4. Pero si yo hago lcd.4, bing, y acá en lugar de write utilizo eh, print. Si yo hago esto, sí eh, ¿por qué? Porque write no me permite esta sobrecarga, esto de agregarle un nuevo parámetro. sí eh, este, ¿Qué va a hacer? En lugar de escribir un 4, va a escribir un 4 en binario. Me lo va a imprimir en binario. Porque en realidad lo que va a hacer es agarrar este 4, pasarlo a binario, y mandarle al SD todos los ASCII 010101 en el orden que correspondan para imprimir un 4. Eh, lo interesante es que el tipo de datos puede ser un carácter, puede ser un entero, un, row, un long, o puede ser un array, es decir, eh, otra de las cosas interesantes que tienen estas funciones es que si yo, yo acá puedo poner un, eh, si, si mi dato es un array y yo acá pongo el nombre del array, ¿qué es el, el nombre de un array en C? Sí, es exactamente eso, es la es, es, sería lo mismo que escribir un, un ampersand, el nombre del array y entre corchetes cero, ¿no es cierto? Es la misma cosa, es la dirección de memoria del primer elemento del array. Bueno, si yo acá adentro pongo el nombre del array, el tipo me pone el array, me, me imprime el array entero. ¿Está claro? Ya lo vamos a ir probando. No les esperen. De hecho, puedo escribir texto, puedo escribir constantes. ¿sí? Es bastante, eh, bastante simple la, la utilización porque ya está todo este, pensado dentro de las funciones write y print. En general es más común usar print que usar write. Write se la usa. En un caso en particular la vamos a usar, por eso se las acabo de se, la, se las puse acá, sino directamente con print. Te, te arreglas la mayoría de las veces. ¿Sí? Bien. Bueno, después, ¿vieron ese printf? En C. Ese printf, eh, printf lo manda a, las, a, la, a la consola. ¿Sí? Printf envía la impresión a la consola. ¿Sí? el ese printf lo manda a un array que es este que está acá o sea en lugar de imprimir en una en la pantalla si yo acá saco este s printf esta s ¿qué haría esa línea de C? Olvídense del primer parámetro que no existe en printf, imprime en pantalla el valor es y escribe este valor en decimal acá, ¿estamos de acuerdo? eso es lo que haría, ese printf tiene un parámetro más que es este LCD line porque es el nombre que a mí se me ocurrió ponerle, que es el array a donde va a imprimir esta línea. O sea, vamos a hacer una pruebita, que después la van a utilizar ustedes. Por ejemplo, yo puedo, estoy escribiendo en cualquier lado porque básicamente no me preocupa, ¿sí? esto de hecho lo voy a lo voy a comentar luego, así que... este esta línea quiero decir que la voy a comentar luego, así que no me preocupa. Pero, por ejemplo, yo puedo decir eh, una variable de tipo char, porque voy a guardar caracteres, ¿sí? Y la voy a llamar lcdline Line 0. Y va a tener 17 elementos. Vieron que mi línea de caracteres, cada una de las líneas mías, de las líneas de caracteres de nuestro display es de 16 dígitos. ¿Sí? Entonces yo tengo que hacer un array de 17 elementos. ¿Por qué de 17 elementos? Porque el décimo séptimo es el contrabarra cero de finalización del array de caracteres. ¿sí? ¿Cuándo termina de imprimir lsd.print Cuando se encuentra con un contrabarra cero. Denme un segundo que ya se los muestro. Es más, denme un segundo que ya se los muestro o no. Vamos al ejemplo que corresponde y se los muestro específicamente copia, vamos al código, porque no me acuerdo ni qué tiene creado vamos a crear una variable global de tipo char ¿sí? que se va a llamar lcdline ¿Sí? eh, no y le vamos a poner 17 valores este es un array de 17 elementos de tipo char ¿Está bien? Hasta ahí no hice nada mágico. Acá tengo creado mi LCD y acá imprimo. Cuando haces lcd.begin, ya esto posiciona al cursor en la 0.0. Entonces, ¿qué hace ese Si yo acá voy a hacer una cosa así, voy a el while, uno para que no haga nada. No quiero que mi código haga nada. ¿ven? ¿eh? Que se quede ahí en ese while sin hacer nada. ¿sí? ¿Qué va a hacer hasta acá el código? ¿Quién se le anima? Cuando llega a loop se va a quedar muerta ahí sin hacer nada. ¿Alguien se anima a saber qué va a hacer el código antes de llegar ahí? Exacto, va a imprimir la, palabra, la, la leyenda tecla presionada. Ahí está, ¿estamos de acuerdo? Ni más ni menos. Ahora, en lugar de hacer eso, ¿sí? yo podría haber hecho lo siguiente. Estoy corriendo un código, entonces está mal. Podría haber hecho. Sprint F, lcd Line, ¿sí? eh, tecla pre presionada, sí, y acá te digo imprimí. LSDLine. ¿Ven que hace lo mismo? ¿Qué hizo ese printf? Agarró la, la constante o la cadena de caracteres tecla presionada y la imprimió dentro de la variable lsDLine. Eso hace ese printf. Usa como digamos objetivo de, print, de impresión, en lugar de la consola por defecto, un buffer o un array que en este caso es lsDLine. Es como el string copy, sí, pero para que el string copy copia. Bueno, sí, está bien. Bueno, ponele, sí. ¿Está bien? Lo que tiene de particular esta es que la tenés acá disponible para utilizar. Por supuesto, si yo pudiera, yo acá, no me sirve para nada, ¿no? Pero yo acá podría poner por ciento de coma y una variable. Variable 1. Entonces, uff, con la variable uno en espacio. Variable 1, así. ¿Está bien? Entonces, ¿qué hace eso? Escribe acá adentro, tecla presionada y en decimal el valor de la variable. ¿Está bien? Lo mismo que, claro, lo mismo que, este, lo mismo que habría hecho con el printf. Pero además, si yo, por ejemplo, acá, ahora vengo y hago LCD line, no sé, el elemento 5 igual a al carácter escape, al carácter de escape, perdón, de, las, este, de, los, carácter, de, lo, de los array alfanuméricos, ¿sí? ¿Qué hizo acá? 0, 1, 2, 3, 4, 5. Esta línea puso un espacio en lsdline line 5. Y yo vine acá y en lugar donde estaba ese espacio, puse un 5. Perdón, puse un contrabarra 0. Es un carácter de escape. Eso es el ASCII 0. ¿Está bien? Es el código ASCII cero, significa eso. ¿Qué hace ahora Printf? Eh, perdón, lsd.print. ¿Por qué hizo eso lsd.print? Perdón, esta, ¿no? mylcd.print o mylcd.print. Porque imprime hasta el contrabarra cero, exactamente. Es por eso, que es a donde iba mi explicación, de que mi array tiene que tener un elemento más que la cantidad de caracteres de la línea para que me deje el espacio para poner el contrabarra cero. ¿Se, ent se entendió? Es decir, el final del string. Bien. Eh, decía que si yo, en lugar de contrabarra cero, no sé, le pongo un guión acá. Perdón, saqué, el, el el, saqué la comilla de inicio. Es comilla simple, ¿no? Si yo ahí pongo un guión a ese elemento y vuelvo a imprimir, imprimí tecla en la primera línea, ¿sí? Fíjense que el cursor se quedó ahí. Por eso empezó de vuelta a imprimir tecla presionada cuando yo le cambié. O sea, le, le saqué el contrabarra cero, digamos. Y otra particularidad que tiene es que si no me alcanzan los caracteres, este sigue de largo. ¿Está bien? No me avisa, no me da error, no nada. ¿Está bien? Eh, estábamos viendo las funciones más utilizadas. Seguimos. Clear, esta también la mostré. Borra la pantalla completa y pone el cursor en la 0.0. ¿Sí? Completa. Borra todo y la vuelve a poner en la 0.0. Muy fácil. Home. Pone el cursor en la 0.0, pero no borra. ¿Sí? Y después acá están las que les contaba antes. ¿Sí? Esto es lo que les contaba antes. Tengo create char, crea un carácter. Sí, un número de carácter y el dato. El número de carácter es un valor de 0 a 7. Y el dato es un array de 8 elementos. Eh, de 7 elementos, perdón. El 8 es, un, es el espacio blanco, el espacio, ese no cuenta. Es un array como este. ¿Sí? Ahí. Tiki, tiki, tiki, tiki. De siete elementos. Eh, no, es de 8 elementos. Acá falta uno puesto, pero es de ocho elementos. Este array es el que va a mostrar el display. Bueno, eh, seguimos un, un poquito más. El shield del LCD. El shield es, un, es, una, eh, es una placa que se conecta. Yo en la primera clase les había mostrado lo que era un shield. Es una placa que se conecta al Arduino directamente por arriba. Les voy a mostrar alguna imagen. A ver. Ahora, amigo, vamos a preguntarle, como siempre, Shield, LCD, Keypad, Arduino, este. Es básicamente cualquiera de todos estos, esto. Hay un, una, una placa que, que tenemos en el laboratorio que se consigue, que tiene un display de LCD, como el que vamos a usar nosotros, pero además tiene unas teclas, esta no la no le demos bolilla, esta que dice Reset, no es una tecla de utilización, en realidad esta resetea al Arduino. ¿sí? Está conectada al pin Reset. Si ustedes recuerdan del pin out de Arduino, hay un pin que era el Reset y que era el que me lo reiniciaba. Bueno, este está conectado directamente a ese, me reinicia el Arduino. Pero tiene otras cinco teclas que están nombradas como Select, Izquierda, Derecha, o Left, da, left Right, Down, Up, o sea, Select de selección para seleccionar, Izquierda, Derecha, Abajo, Arriba, es como para hacer un... Este, como para hacer un digamos un, este, un menú y poder ir pasando por las distintas opciones del menú y seleccionando y demás. Por eso tiene puesto esos nombres. Pero lo que tiene interesante es la forma, por eso se los traigo, la forma en la que esto está conectado, porque además es la forma en la que lo tienen que manejar. Porque para no utilizar cinco entradas digitales para cada una de las cinco teclas, como ya se tragó un montón de teclas para de, de, de salidas, quiero decir, para utilizar el, el, tecla, el display, entonces, ¿qué hace? Las cinco teclas las usa con una sola entrada analógica. ¿sí? Es decir, utiliza una sola entrada analógica, es decir, y además no es cualquiera, es la A0, están conectadas todas las teclas a la entrada analógica, y aprovecha la idea del, del divisor de tensión que vimos la semana pasada. Acá está todo datado. De la siguiente manera, fíjense. Este es el circuito ese ¿Sí? Es el circuito que tiene puesto el Arduino. VCC son los 5 volts. Y este dibujo que está acá abajo, se los presento para los que no lo conocen, es GND, son los 5 volts. ¿Sí? Esto es lo mismo que conectarse acá a 5 volts y acá a GND. ¿Está claro? Eso, eso significa. Estas 5 son 5 resistencias. Supónganse que no hay ninguna resistencia conectada. Eh, perdón, que no hay ninguna tecla apretada. Si yo no aprieto ninguna tecla si yo no aprieto ninguna tecla, esto no tiene ningún circuito, no hay circulación de corriente, por lo tanto acá veo 5 volts. A de 0 que va a haber? 5 volt. ¿Por qué va a haber 5 volts? Porque no hay ninguna corriente. Si no hay ninguna tecla, si acá esta tecla no está presionada, la corriente por acá no se puede ir, por acá tampoco se puede ir, por acá tampoco se puede ir, por acá tampoco y por acá tampoco, porque no hay ninguna tecla presionada. Por lo tanto... La corriente I vale 0. Entonces, si acá hay 5 volts, contra masa, ¿no? Por supuesto. Si acá hay 5 volts y en esta resistencia no cae nada porque I es igual a 0. 0 por 2K es 0. Por lo tanto, si acá hay 5, acá abajo también hay 5. O sea que cuando no se presione ninguna tecla voy a ver 5V. Como siempre digo, y si no digo, hagan de cuenta que digo. Nunca me crean. Probémoslo. Acá está armado, digamos, de manera manual. Está armado el circuito que les acabo de mostrar en la, en la PPT de manera manual. ¿sí? Vamos a hacer así. Vamos a conectar este negativo a GND para poder medir. Exactamente, ahí va. Ahora te muestro. Sí, esa es la idea. En realidad no con la resistencia, sino con el valor de tensión que mide la D. Este lo ponemos en negro. Y esta la ponemos a la A0. Entonces ahora, si yo no toco nada, ven que mide a 5 volts. ¿Por qué 5 volts? Porque no hay ninguna caída de tensión. A0. Ahí, a acero está midiendo 5 volts. O sea, va a, a mostrar qué cosa, según lo que vimos la semana pasada de las entradas analógicas. 1023. Por lo tanto, si leo el acero y leo 1023, ¿qué significa? Que nadie está apretando ninguna tecla. ¿Se ¿Te entendió? Bueno, entonces decía, dependiendo de qué tecla apriete, digamos, si no aprieto nada, acá tengo un 5 volts, si aprieto right, acá tengo un 0, si aprieto up, el 0 lo tengo acá, en este punto, ¿no? Estoy vinculando este, el 0 es esta vertical, estamos todo el mundo de acuerdo con eso, espero, si no, lo analizan más luego con la almohada o con quien quieran, ¿sí? Acá. Y entonces, dependiendo de qué tecla presiono, ¿sí? De qué tecla presiono, Voy a poner el 0 o acá para medir un 0, o acá voy a medir el divisor de tensión entre la resistencia de 2K y la de 330, o acá voy a medir el divisor de tensión entre la de 2K y la suma de 330 más 620, o acá abajo y voy a dividir el de la de 2K con la suma de todo esto, o acá abajo y voy a, dividir, a medir el divisor completo. El problema que tiene esto es que si yo al mismo tiempo, por ejemplo, presiono up y left, esto se va a creer que presione up. Porque traje el cero acá arriba, por lo tanto el cero de acá abajo no lo veo. Sí, pero es una solución bastante interesante eh, para resolver el problema de, de, de, digamos, de tener varias teclas en una única, este, en una única entrada analógica. Muchos televisores antiguos de color y electrónicos y demás, pero muchos televisores hace unos años. No sé si alguna vez les pasó, bueno, vamos a tener la, la, compro, la comprobación de que voy teniendo las distintas tensiones, ¿sí? y después, convirtiendo estas tensiones a digital, sabiendo el valor digital que acabo de leer acá en la entrada analógica, puedo saber cuál de todas esas teclas es la que se presionó. Decía, hace unos años, muchos televisores venían con una configuración similar a esta para las teclas, y a veces pasaba que cuando se gastaban las teclas, como que no hacía bien contacto, eh, cuando una tecla no hace bien contacto, en lugar de ser un cero, es una resistencia. Entonces, se ponía en paralelo con esta y medía valores distintos. Entonces vos vas, apretabas las teclas y hacían una función que no era la que vos querías. En el teclado del televisor, no en el control remoto. El control remoto no tiene nada que ver con todo esto que acabo de decir. Entonces, si alguna vez les pasó, si no les pasó, despreocúpense, nada grave. No les va a volver a pasar porque esos televisores no se fabrican más. Bien. Bueno, y como, este, como les contaba y les mostraba antes, tanto en Tinker como acá, el valor de tensión leído en la entrada analógica depende de la tecla que se presiona según el divisor de tensión que se genera. Ahora, lo que vamos a hacer es... Este, me voy a saltear un poco el orden de las diapositivas para que laburen ustedes un rato y después les voy a explicar cómo funciona el keypad... Bueno, se los explico ahora y hacemos las dos cosas al mismo tiempo. Ahí está. Vamos. La otra es la siguiente. Supongamos que yo tengo eh, un teclado como este de ya más teclas. Este es de 16 teclas. ¿Sí? Este es de 16 teclas. Y lo quiero utilizar. O un teclado como el de una un notebook o un teclado de PC que tiene cientos de teclas o 100 teclas o 80, 90, depende del teclado. No importa cuántas. ¿Cuál es el tema? El problema es que Usar entradas analógicas queda incómodo porque ya tengo muy poca resolución. Es decir, me quedan pocos valores entre, entre los disponibles, entre medio de dos teclas distintas. Y eso es bastante complicado conseguir resistencias que me den los distintos valores de tensión. Lo que digo es, cuando yo tengo poquitas teclas, como en el caso del ejemplo anterior, yo de acá, digamos, tengo como valores de tensión bastante distintos entre uno y otro como para poder reconocer distintas teclas con distintos valores digitales leídos en acero. Pero cuando yo empiezo eh, a agregar la cantidad de teclas, la resolución, es decir, el salto de tensión entre presionar una tecla y otra, se hace cada vez más chico y por lo tanto se hace cada vez más fácil cometer un error de lectura, ¿sí? porque la resolución se hace cada vez menor. Bien. Y, en, y el usar entradas analógicas, como las, eh, perdón, digitales, como las usamos al principio cuando hicimos aquel este, contador para arriba y para abajo, digamos, eh, ascendente y descendente, en lugar de para arriba y para abajo, que utilizaba tres teclas, también se pone impráctico por el hecho de que la cantidad de entradas que tengo que usar es cada vez mayor. Para este teclado de 16 teclas, yo necesitaría 16 entradas. ¿Sí? Bien, sigo. ¿Cuál es la técnica, entonces? Bueno, la técnica es armar una matriz, como eso que ven ahí, con filas y columnas. Cuanto más cuadrada, mejor. Es decir, eso va a depender de la cantidad de teclas que yo tengo. El caso más común, o uno de los casos más comunes, es este, de 16 teclas. Hay también de 20, hay de 36, de 25. Es decir, siempre tratando de, de eh, armar matrices cuadradas. Y la idea es conectar las teclas de esta forma, en filas y en columnas, así como ven, ese circuito. Entiendo que ese circuito ya lo deben estar entendiendo todos, porque ya son todos re prácticos en armar circuitos en Tinker, o en cualquier otra plataforma, o inclusive en electrónica de verdad. ¿sí? El circuito no tiene ningún secreto. Son un montón de pulsadores conectados de esa manera. ¿Sí? Muy bien. ¿Cómo funciona esto? Bueno, para el funcionamiento es un poco más compleja la cosa. La idea de la distribución matricial de los teclados es la siguiente. Ahí está la aplicación conectada con Arduino. Fíjense que esto es un K-Pad eh, eh, que está en Tinkercad. ¿sí? Hay cuatro que están marcados porque están conectadas. Estas serían las cuatro filas y estas serían las cuatro columnas. Y está conectado así, digamos. Este pin son las primeras cuatro. Este pin son las segundas cuatro. Este pin son las terceras cuatro. Este pin son las últimas cuatro. Y estas son las columnas. ¿Sí? Así es como está conectado este teclado por dentro. Por supuesto no lo veo. ¿Sí? No lo puedo ver salvo que lo desarme. Si lo desarme, sí se ve. Si lo desarmo, sí se ve. Y se utilizan cuatro entradas como pull up. ¿Sí? Y una salida en cero. Vamos a ver cómo funciona esto. Vuelvo para atrás un poquitito. Y la idea es la siguiente. Yo pongo todo esto en uno. ¿Sí? Todas estas son salidas. Mis filas son todas salidas. Y mis columnas son todas entradas. Pero son entradas de tipo pull-up. Pero las entradas pull-up son aquellas que ya tenían conectada la resistencia por adentro, esa que las vinculaba contra 5 volts, y que me devolvían un 1 cuando yo no las presionaba. Esas son entradas pull-up. Y estas son salidas que las pongo todas en 1. Entonces, cuando yo no presiono ninguna tecla, voy a leer 4 unos. ¿Estamos de acuerdo hasta acá? ¿Por qué? Porque las únicas cuatro que son entradas son estas. Mis únicas cuatro entradas son estas. Estas son salidas. ¿Sí? Bien. Estas son entradas. No toqué ninguna tecla. Por lo tanto, como no toqué ninguna tecla, todo esto lo leo en uno. Pongo en cero... Una de las salidas y las otras las dejo en 1. Esta la pongo en 0 y todas estas las dejo en 1. Si en ese momento presiono esta tecla, este 0 lo veo en esta. Si en lugar de esta presiono esta tecla, el 0 lo veo en el 6. Si en lugar de presionar esta tecla presiono esta otra, el 0 lo veo en el 7. Y si en lugar de presionar esta tecla presiono esta otra, el 0 lo veo en el 8. ¿Me siguieron? Ok. Bien. Luego, vuelvo a poner en uno esta de arriba y pongo en cero la otra fila. Y repito el procedimiento. Si leo un 0 acá es porque se presionó esta. Si leo un cero acá es porque se presionó esta. Al revés, ¿no? Si leo un cero acá es porque se presionó esta. Y si leo un acá se presionó esta. Entonces, ¿cómo sé qué tecla se apretó? Primero, para que se haya apretado una tecla... Me tengo que encontrar un cero en alguna de estas cuatro. He encontrado un cero en alguna de estas cuatro, por ejemplo, si se encontró un cero acá, yo sé que se presionó alguna de estas cuatro teclas. ¿Cómo sé cuál? Me fijo cuál de las salidas puse en un, en cero. Y así se reconocen las teclas. Entonces hago un barrido permanente de las salidas, poniéndola en cero, uno, uno, uno, uno, cero, uno, cero, uno, uno. 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0. ¿Sí? Y ahí voy viendo cuál se va poniendo en cero de las salidas. Y de esa manera voy viendo qué teclas se presionó. Se los voy a mostrar. ¿Está bien? O sea, bueno, la idea es esa, ¿no? A medida que voy presionando una tecla, el programita lo que hace esto, después lo van a tener que hacer ustedes también. ¿Eh? Ese es el principio de funcionamiento del keypad. Y básicamente, fíjense que para elegir qué tecla presioné, lo que estoy haciendo es eso, ¿no? O sea, voy barriendo. Bueno, esta status change es la que le cambia el estado, que pone una a cero y el resto a uno. Después se los paso para que lo vean también. Y acá tengo, tengo dos bucles, ¿no? Tengo un bucle un for que va poniendo en cero cada una de las cuatro filas. De hecho, del 7 al 11. Del 7 al 11, ven, del 7 al 11, o mejor dicho del 7 al 10, ¿no? Porque es menor a 11. Del 7 al 10 voy poniendo en cero cada una de estas. ¿Está bien? Y en cada una de esas, primero, ¿qué hago? Pongo en cero esta y repito si se presionó alguna. ¿Me fijo, ven? Entre el 3 y el 6, veo si se presionó alguna. O sea, si alguna está en cero. Pongo en cero una línea y reviso si alguna de las cuatro entradas se, se puso en cero. Y ahí ya sé que se presionó esa. ¿Cómo la sé? Con este valor y este valor. Bueno, ahí hay un mapa y un par de cuentas que hace dando vuelta en el medio. Eso después lo pueden revisar. No tiene ningún secreto, pero básicamente lo que hago es pongo una fila en cero y me fijo si se puso en cero alguna de estas. Pongo otra fila en cero y me fijo si se puso en cero alguna de estas. Entonces, cuando pongo en cero esta, si se pone en cero alguna de estas, yo ya sé cuál de estas cuatro teclas es. Después le pongo en uno y pongo en cero esta otra y hago lo mismo para las otras. Pongo en cero esta y hago lo mismo, pongo en cero esta y hago lo mismo. Se hace por barrido. Así funcionan la mayoría de los teclados. De hecho, los teclados matriciales funcionan todos así. Lo que pasa es que se hace muy rápido, de manera de que prácticamente el usuario no tenga tiempo de darse cuenta de si estoy presionando, de, de, de si estoy censando todo el tiempo. Y en el, en el bucle principal del programa, en algún lado, tengo que estar llamando a esta función, por supuesto. ¿no? Por lo tanto, si miramos mi loop, mi loop en algún lado, acá está, está llamando a la, a la función que lee la tecla que se presionó. Prácticamente siempre están en cero las filas. Una está en cero. Siempre hay una en cero. La idea es justamente esa, ¿no? Eh. Bueno, y ahora les voy a dejar una tareita, ¿sí? Que la tienen, en el, este, la tienen ahí en el, en el Classroom como tarea 1 que es armar este circuito que está acá, ¿sí? armarse este circuito que es básicamente el circuito del, el circuito del, del shield de Arduino de, este, de teclado analógico y display, y lo que tiene que hacer es que en la primera fila se tiene que ver la leyenda tecla presionada y en la segunda fila la leyenda no key, cuando no hay presionada ninguna tecla, o los nombres de las teclas, cuando las teclas se las mantiene presionadas. Básicamente, lo que tienen que hacer es una tareita que es esta tarea. ¿sí? El código que hace. Muestra tecla presionada ninguna, cuando presiono esta, mientras la mantengo presionada me muestra right, cuando la suelto vuelvo a mostrar ninguna, no hay nada apretando. Presiono esta, me muestra up, cuando suelto, me vuelve a mostrar no aquí, no estoy presionando nada. Cuando presiono esta, es down. Cuando suelto, vuelve a mostrar no aquí. Left, suelto, vuelve a mostrar aquí. No Select, suelto, vuelve a mostrar no aquí.